Hola, ¿qué te den, maldita estrella? ¿Qué te joda. Te esquivo, Bon. No, no, no pude esquivarlo, hijo de... Oye, ¿quién sos? ¿Por qué estás aquí? Bueno, ¿qué te den? Ni siquiera van a decir hola. Un no. Chivo. No. Vení acá, judío. Ok, acabo de... Eh... Hacer algo para no matarlos No hice nada para matarlos Así que creo que eso es bueno No pienso preguntar ¿Qué es eso? Así que te den Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre corre. Listo ¿Qué es esto? No voy a pelear eso y una ma Ah, es un acertijo de tiempo Ah, lo logré por alguna razón sin saberlo, eh Que te den estrella? No pienso ver eso ¿No pienso preguntar? Otra vez este tipo. Yo yo yo, al parecer alguien sobrevivió al laberinto. Pero no tantas victoria antes de tiempo. Vamos a ver cómo te das contra este equipo. Eh, ¿qué mierda es eso? Bueno, logramos salir con vida porque el Lancer es un pendejo, así que que weón bueno. ¡Aquí no puedo ser tres! Ah mira, ahí está Barney el dinosaurio. Ábrete maldita puerta. ¿Cómo pasaste los picos, ¿acaso caminaste sí, encima? No te preocupes, solo debemos Entonces resolver el puzzle, pero te necesitamos. Solamente terminemos con esto. Susie se ha unido al equipo con madre. Susie se aleja de ellos para que no sepan que está asociado. ¡Genial! ¡Ahora nos podemos ir por aquí! Vámonos de aquí ya de una vez... ¿Qué es eso? No, que te den. Listo, vámonos a la chingada, no quería una interrupción... Que ten, Estrella... Tampoco voy a entrar ahí... Bueno, voltea mis Flapiax... Stop it! Get some help... ¿Realmente crees que sabes cómo dar miedo? Si te levanto y te muerdo la cara. Comenzaremos con la parte donde te morder en la cara. <risa> ok, lo tengo. Gracias, quizá de morado. Gracias, fui amable de tu parte. Por enseñarme cómo dar miedo y, y una visa malvada. Dención. Y ahora. Van a ser arrasados. Ok, ¿ahora qué pedo pasó? ¿En serio? Pues... yo voy a atacar a cada uno porque... que les den a todos? Vámonos de aquí una maldita vez. Mira, Chris, otro puzzle. Vamos a leer las instrucciones. Las instrucciones están vandalizadas. ¿Por qué no solamente trepamos por esta reja con pumas? Porque nos vamos a empalar y moriremos. Chido, eso puede funcionar, y tú haces el puzzle. Intenta lo mejor que puedas, Chris. ¿Qué yo debo hacer el maldito puzzle? porque ustedes no me ayudan, weón? Demonios, no pude empalarme a mí misma. Ok, este weón tiene motivos suicidas. Creo que a este no le puedo pasar, ok, nos vamos por arriba. ¿Qué es esto? No. Por alguna razón se me hace extraño eso, y no pienso ser eso. Así que creo que es mejor ir por aquí. ¡No! Listo, vámonos de aquí. Creo que es suficiente para irnos. ¿Qué es esto? ¿Por qué pienso que no es bueno cruzar cuando está en blanco? Hola chico extraño Bueno, esta vez fui piadoso y no mata a nadie. Que les den, yo no pienso hablar con esas cosas. Bueno, pisa mis botas. Si no es la Friendly Fun Kang, ustedes quizás sería mejor que volvieran si sí pueden. Simplemente les estoy advirtiendo. Algo extremadamente peligroso se está acercando. Realmente inconveniente. Y no puedo ir a casa por que realmente estoy asustado. ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Ah, mira es una fichita, solamente El es una fichita. Chico. Eso es lo que te está asustando. ¿Qué es? ¿Por qué te da miedo una malita fichita? Wow, quizá de purpura. Realmente no le tienes miedo. ¿Por qué le tendría miedo que nos va a hacer? Em, bueno, normalmente. Se le puso una malita corona y se hizo gigante. Maravillosa jugar. Aplasta a las personas hasta la muerte. Eh, ¿Qué? ¿Aplasta a personas hasta la muerte? Pues entonces no voy a tener piedad. No. No. No. La moneda Rey se ha sentido estresada y atacada así que practica autocuidado. ¿Qué? Wey, ¿qué pedo es esto? Se le cayó la corona al fin Tuve piedad, porque si no lo hubiera asesinado, solamente porque tuve un poquito de piedad ¿Lo logramos? Mucho, Lore Así que me esquitearé esta parte y listo, no tengo que hacer esto. ¿Qué acaba de pasar? Al parecer estoy ahora en un bosque, genial. ¿Y este cómo se te ha Nunca lo vi caminando. Pues bueno, chicos, aquí termina el video. Lo siento por no subir video en tanto tiempo, ¿verdad? es que tardo demasiado haciéndolos. Y es como hago un video y tardo una malita semana editándolo y grabándolo. Pero bueno, solamente te diré que te suscribas, que les like, que comentes en, con todas tus multicuentas en este video para que se recomiende y llegue a más personas. Y solamente eso, no te pido nada más. Solamente te diré mi frase típica y adiós.